junio de 2018, Adobe culminaba la compra de Magento, una solución open source para comercio electrónico. La operación se cuantificaba en unos 1.680 millones de dólares, lo que venía a ser unos 1.400 millones de euros, y evidentemente generó muchísimo revuelo en el ecosistema del comercio electrónico y del retail. Debido a esto, en, en, en su momento, en ese verano de 2018, desde Brainsins publicamos un informe conteniendo las opiniones de 40 profesionales del mundo del e-commerce en España eh, que planteaban puntos positivos y algunas dudas incógnitas acerca de, de este movimiento. En este informe, que os enlazo desde las notas del podcast, yo mismo planteaba mi opinión desde cuatro ejes. Estos ejes eran los siguientes… Por un lado, este movimiento suponía un órdago hacia lo Enterprise por parte de Magento. Magento llevaba años tratando de potenciar este segmento y a pesar de contar con el reconocimiento de Garner y muchas grandes referencias, sí que se habían producido demasiados bandazos a nivel estratégico, que hacían que la apuesta no cuajara del todo. Adobe se presentaba como el compañero ideal para llevar a Magento a este segmento. También permitía a Adobe entrar en un vertical que llevaba tiempo persiguiendo, eh, que viene a ser el e-commerce y el retail, y además complementar eh, pues con este producto el resto de su, su oferta, de sus soluciones, como puede ser el Marketing Cloud. Después de las compras de Hybris por parte de SAP y de Demandware por parte de Salesforce, tampoco hubiera demasiadas más opciones en el, en el mercado, o al menos no había muchas opciones que tuvieran una cuota de mercado representativa y un producto de, de la altura de lo que venía siendo Magento. También suponía la verdadera profesionalización de Magento, que había sido relativamente maltratado por eBay y después se vio forzada a crecer muy rápidamente y de forma poco ordenada bajo el control de Permira, desatendiendo en ocasiones al ecosistema de partners que son tan importantes en un producto open source como pueda ser Magento. Y por último, la operación tenía desde un punto de vista muy objetivo, tenía muchísimo sentido en un mercado que lleva unos añitos concentrándose a todos los niveles. Eh, tenemos concentración tanto de players, de gente que está vendiendo, como de soluciones tecnológicas, ya que este mercado ha entrado en un punto de madurez donde ya empieza a, a tener sentido concentrar y hacer players más grandes que tengan más, más capacidad para, para el crecimiento. Cuando analizábamos las opiniones de los 40 profesionales que formaron parte de, de este informe, las principales preocupaciones en este momento respondían a las siguientes palabras clave. Open Source, Cloud, Versión 2, Soluciones y Experiencia. Un poquito más de un año después de, de este momento tenemos la oportunidad de analizar cómo se ha integrado Magento dentro de Adobe y cómo se le encaje dentro de un conjunto de soluciones para negocios digitales que no ha parado de crecer con la integración, entre otras cosas, de Marketo dentro de las soluciones de, de Adobe. Y bueno, pues tenemos hoy la suerte de que para revisar este añito de Magento dentro de Adobe, pues podemos contar hoy y tenemos el lujo de, de estar hoy con Julián Cañadas, que es country leader ibérica en Adobe, e Ignacio Riesco, que es CEO de Interactive 4 y organizador de Mil Magento España. Con ellos vamos a responder algunas de las cuestiones que se planteaban en su día acerca de esta adquisición, también hablaremos del presente y futuro de Magento dentro de Adobe, un poquito también de Adobe para comprender un poquito mejor cómo es esta compañía y sobre todo hacia el final del podcast nos vamos a centrar en el evento Mid Magento España 2019 que se celebra en Madrid el próximo 28 de octubre. En este evento podremos profundizar, al igual que en el presente podcast, en los planes de Adobe para Magento y también en el resto de su oferta para comercio electrónico y marketing digital. Si tienes un negocio de venta online o offline eres una marca o en general eres lo que llamamos un merchant o ¿no? alguien que vende, vende online, te recuerdo, si no lo sabes, que puedes entrar gratis a esta edición de Meet Magento. Para ello, vete a su página web que es meet-magento.es, meet con dos es, m-e-e-t, -e magento.es y rellena el formulario que hay específico para, para merchants. Y así nada, en un, unas horitas, un par de días como mucho, tendrás tu entrada gratuita para, para acceder a este evento. Y si no eres merchant, pero te interesa asistir y te interesa que nos veamos por ahí, puedes también eh, sacar tu entrada utilizando el código descuento en digital todo junto y conseguirás un 20% de descuento que nos han dejado los amigos de Mid Magento para facilitar que, que la audiencia podáis asistir yo estaré por ahí, así que no, si alguno os animáis a ir, nos vemos por ahí para mí, y lo digo hacia el final del podcast, es una cita obligada porque además este año eh, nos va a permitir a todos los profesionales del e-commerce entender mejor cuál es la oferta final de Adobe en el mundo del e-commerce cómo se queda Magento después de todo este movimiento y bueno, pues como todavía hay mucha gente utilizando Magento 1 van a entender y que lo hablamos en el podcast cuándo finaliza el soporte para Magento 1 y los que no tengáis Magento 1 Magento 2 también os va a permitir entender cuál es el offering, cuál es el posicionamiento de Adobe dentro del mundo e-commerce ahora mismo que siempre está bien para, para tomar decisiones a futuro antes de meternos ya en la trastienda de Magento, me presento, por si eres un recién aterrizado a este podcast. Soy José Carlos Cortizo, Corti para los amigos, y soy cofundador de Plainsyns y colaboro en proyectos como Fotografía, E-commerce y Product Hackers. Si te gusta lo que escuchas, venga, estírate un poquito y déjanos una bonita reseña en iTunes, iBox o el reproductor de podcast que estés utilizando. Y también que sepas que desde nuestra página web, que es en.digitalen.digital.com, Puedes acceder a las notas del episodio y también suscribirte a nuestra super newsletter semanal. Aprovecho para decirte que desde Fotografía E-Commerce hemos lanzado una brutal guía para vender más en Instagram gracias a la fotografía. Son 71 páginas donde se cuentan muchísimos consejos, tanto estratégicos como prácticos, para que le saques el máximo partido a tu cuenta de Instagram. Te puedes descargar esta guía de forma gratuita accediendo a la siguiente URL en punto digital/instagram en den digital barra Instagram. Y de ahí te redirigimos a la landing de Fotografía y Commerce, desde donde te puedes descargar esta guía gratuita. Nos metemos ya de lleno en el back office de Magento y de Adobe, así que adelante, entrevista. Bueno, hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar de mucho de Magento. Porque se nos viene encima el Mid Magento de este año. Eh, imagino que la mayoría de vosotros habréis escuchado en algún momento sobre el Mid Magento. La audiencia del mundo e-commerce seguro que sí y seguro que habéis estado. Es uno de los mayores eventos e-commerce que se llevan haciendo los últimos años en, en España. Y para el que no, pues que lo descubra. ¿vale? Es un, va a ser un día entero, 28 de octubre, Teatro Goya, Madrid, dedicado 100% al mundo magento y al mundo e-commerce. Hay ¿eh? muchísimas cosas. Y para tratar esto tenemos aquí al organizador, al padre de la criatura, que es Ignacio Riesco, CEO y fundador de Interactive 4, eh, organizador de Mi Magento España y además también estabas en la Mi Magento Association, ¿verdad? Estuvimos, estuvimos, estuvimos, estuvimos. Vale. Este año ha cambiado un poco la, la, la organización interna, pero vamos, este año estamos encantadísimos de poder dar la bienvenida a todos otra vez en la quinta edición de este evento que empezó hace ya seis años, en, eh, ¿te acuerdas cuando, sí, eh? cuando lo hicimos en aquel hotel? Eh, y ahora ya desde que hemos cogido la otra localización, el Teatro Goya, hemos crecido exponencialmente, llegando en la última edición de 2017 a unos 750 asistentes profesionales eh, relacionados con e-commerce. El año pasado, ¿te acuerdas que nos lo hicimos? Porque nos coincidió también con el evento principal de Magento en, en Europa, que se, se hizo en Barcelona. sí Barcelona, verdad? Sí, sí, sí el Magento Live. Y nos hicieron saltar eh, la edición de 2018, pero este año hemos tenido la suerte otra vez de ser seleccionados para, para organizar el evento y nada, con muchísimas ganas. Pues este año el doble de, de fuerte, el doble de, con el doble de potencia. Ahora hablaremos de, del evento. Porque además te has traído una persona genial para hablar de, de un poquito de Magento. Tenemos a Julián Cañadas, que es country leader de Adobe Iberia y para que hombre, yo creo que ya todo el mundo lo sabrá pero hablaremos de esto, Adobe es la empresa que el año pasado, hace aproximadamente un año y poquito, compraba Magento por cerca de 1.700 millones de euros algo así aproximadamente, ¿verdad? Correcto. Y, y lo tenemos aquí, Julián, muchas gracias por estar aquí también con nosotros. Bueno, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y hacerme partícipe de, de esta conversación y encantadísimo de poder dar más detalles eh, de lo que nos que viene encima que como podéis imaginar para nosotros eh, poder estar partícipes en un evento donde hay una grandísima comunidad, eh, que es la comunidad de, de, de Magento, con un engagement entre clientes, partners y, y bueno, amantes de, del mundo e-commerce, pues es, es fundamental. Y Adobe, como os podéis imaginar, queremos estar ahí muy cerquita de, de, de todos. También para que sepáis un poco la importancia, me contó Julián antes de comenzar que, que, por ejemplo, en Barcelona toda la gente que tenéis de, de Adobe, la mayoría son de, de Magento, o sea que es, que es a nivel. Eh, adobe españa magento es muy muy relevante correcto en, en ibérica somos más de 130 personas ya y eh, repartidos entre dos oficinas principales madrid y barcelona y en el caso de, de barcelona pues el gran grueso viene tras la adquisición de, de magento eh, donde hay, tenemos la gran suerte de contar con el equipo de, de ingeniería de uno de los componentes más más estratégicos no que es eh, order management eh, así pues es una, una grandísima fortuna para todo Iberia y para la región de, de Europa poder, contra, poder contar con un equipo de desarrollo en nuestra región, algo que no suele suceder en los grandes fabricantes. Claro. A mí me mola que haya que tengáis aquí gente de desarrollo, ¿no? O sea, me mola que, que dices, oye, en España pasan cosas, no solo en Mundos Tardas, sino también en Corpores como Adobe, que tienen parte del desarrollo y de, y de la I+.D. y de todo aquí metido en nuestro país. Sin duda. O sea, es una... Noticia fantástica que podemos contar con este equipo de desarrollo. Además, como podéis imaginar, eh, también es una apuesta al talento, al talento nacional, donde pues, sin ningún tipo de complejo podemos estar a la altura de, de los grandes y así se nos va viendo eh, por, por el mundo con grandes líderes que, que vamos aportando. Pero en el caso nuestro inclusive pues nos ayuda a mejorar con nuestros clientes eh, ciertos requisitos o necesidades que tienen y, por qué no, a poner a los equipos eh, de desarrollo de producto. Pues, muchísimo más cerca del mercado, escuchando esos requisitos e ir incorporándolos en la medida que, que vayan siendo necesarios para, para, dar, para dar cobertura y al final pues poder tener y seguir manteniendo la solución líder que, que mantenemos. Está genial! ¡Qué gusto da, qué gusto da! Mira, las oficinas son preciosas, ¿eh? O sea, si tenéis oportunidad de, de pasaros en Barcelona por la oficina de, de, de Adobe Magento, ahí un, se respira, se respira un código, se respira tecnología, se respira toqueteo, que es lo que mola. Habrá que pasar, ¿sabes? Yo sí, todavía sí. no me he pasado, pero me apunto pasar ahí a, a daros el coñazo. Más que invitado. Julián, eh, siempre, y luego lo haremos con, con, con Nacho, que le hemos tenido por el podcast, pero cubriendo el mismo Magento de, de hace dos, dos años y, mm. y muy por encima. Pero Julián, en tu caso, cuéntanos un poco sobre tu experiencia profesional en el mundo digital. Oye, desde cuando empezaste hasta ahora, ¿por dónde has pasado? Y, y así la gente te conoce un poquito mejor. Pues fenómeno. Mira, yo eh, tuve la suerte de, de comenzar mi carrera en una de las grandes eh, compañías de, de software, eh, Oracle. Eh, y a partir de ahí me permitió moverme sin, en otras grandes compañías de, del entorno más digital, como, como era Viñet, donde adquirí pues, gran experiencia en el mundo de los canales, canales online. Eh, a partir de ahí, tras varios años, volví de nuevo a, a Oracle y en 2015 eh, me incorporé al nuevo proyecto de, de Adobe. Eh, formando parte eh, bueno, de la nueva transformación que, que Adobe tenía, eh, tenía en el mercado. Eh, como sabéis, eh, Adobe en estos últimos años pues, se ha ido transformando y dando un gran salto en el modelo de negocio de licencias perpetuas, de paquetes de, de software con CDs, al mundo de, de suscripción y en paralelo también habría una nueva categoría de negocio que era la categoría de marketing digital, eh, siendo un referente y un, y un líder dentro de, dentro de esta categoría desde este 2015 hasta fecha de hoy en Adobe Ibérica la verdad es que hemos crecido muchísimo eh, donde hemos sumado la adquisición de, de Mayento pero también otras adquisiciones como, como Marketo que mm. nos permite entrar también dentro del área de marketing automation y en esa categoría de, de business to, to business eh, Podré poder indicar que en estos últimos años pues, nos hemos convertido en un referente y en líder en soluciones de, de marketing digital y las grandes compañías, tanto en banca como en medios, eh, en retail o, o travel, eh, bueno, seleccionan la, la plataforma de, de Adobe en cada uno de sus componentes, ya que les permite pues, tener una gestión mucho más unificada de todo el journey que el cliente a día de hoy está haciendo, tanto en el entorno digital como en el entorno físico, y es que para Adobe Aquí no, tenemos, no, no diferenciamos entre digital o, o físico, tenemos clientes y lo que nos gusta es conocer qué es lo que están haciendo para asegurarnos que luego les ofrecemos ese mejor producto, ese mejor servicio en la siguiente interacción y bueno, les ayudamos a, a delitar eh, las experiencias eh, que las compañías quieren trasladar a, a, a sus clientes, siendo este nuestro, nuestro mantra, el poder también transformar eh, el mundo a través de las experiencias digitales. No, muy interesante. Y yo creo que sois Adobe es como un ejemplo de, de transformación de empresa, lo has dicho tú, ¿no? Es, eh, todo lo tenemos en la casa hace 10 años. Estábamos situados ¿no? vendiendo Photoshop, Photoshop con licencias sí, sí. Eh, y los, como muy rápidamente, de forma progresiva, en los últimos años, has transformado un modelo de, de suscripción y con una pata súper fuerte en, en el enterprise con, con las soluciones de Marketing Cloud. Eh, ¿Cómo has vivido tú, que habrá vivido parte de esta transformación? O sea, luego profundizaremos en sí. otras cosas. Pero es que me parece tan acojonante, hablando rápido, que una empresa tan grande sea haya sido capaz de transformar su modelo de negocio, porque no es que transforme el producto, ¿no? transformas el modelo de negocio de una forma casi sin hacer ruido, no sin, sin que haya problemas, ¿no? todo tan fluido, Correcto. que seguro que haya y aprendizajes y experiencias interesantes. Hay ver, una historia eh, que es, eh, es espectacular y animó a todos a poder eh, leer muchísimo más. Podéis encontrar en, en foros o grandísimas notas de prensa donde detallan cuál ha sido el journey de, de la compañía. Eh, todo comienza en, en, con la llegada del actual CEO, eh, Santanu Narayen, y en 2008 tiene como objetivo pues, transformar, transformar la compañía. Eh, fijaros, en 2008, eh, la transformación y el resultado no se empieza a ver o no se empieza a, a, a planificar y a, a, planificar, a ejecutar hasta 2000, 2011 con los primeros test en el mercado australiano, pero en ese 2008 con la llegada a, a la dirección pues Santanu lanzó la pregunta pues la pregunta del millón a todo el board y todo pasaba por si realmente Adobe conocía a, a sus clientes en el 2008 como os podéis imaginar pues algunos respondieron sí pero la realidad es que no era así. Nosotros éramos un brick and mortar, lo que estábamos vendiendo eran cajas con, con CDs, con software, y lo estábamos distribuyendo a través de grandes superficies, principalmente, eh, y bueno, nuestro, inclusive nuestro negocio digital o a través de nuestra web era, era muy residual. Con ello no conocíamos a nuestro cliente, tampoco conocíamos muy bien cómo utilizaban el software, ni conocíamos cuáles eran los grandes requisitos que, que tenían detrás, a no ser que hicieras una investigación de mercado a, a pie de, de calle. Eh, esto fue el detonante que llevó a Adobe a, a, a plantearse, a modificar directamente pues, su modelo de negocio, a llevarlo de unas licencias on-premise, on unas licencias eh, perpetuas, unas licencias en, en nube y a un modelo de negocio puro de suscripción. En 2011 empieza este nuevo, este testeo en, en Australia, como decía anteriormente, y en 2012 pues, ya se hace extensivo viendo el éxito eh, al resto de, del mundo. Como en toda transformación, pues eh, exige ciertas modificaciones en la propia organización y la compañía pues tuvo que eh, adaptarse también, pues, ya no tenía negocio logístico o, o dejaba esa operativa logística, de esa distribución a través de, de las grandes superficies y movía todo a, a la nube y movía todo a un modelo de, de suscripción, donde hace eh, en 2012 pues eh, aproximadamente el modelo de suscripción no representaba ni un 2-3%, hoy representa el 99% de, del revenue que entra dentro de, de la compañía. Eso significa que ha habido una transformación completa y, y, y global. De igual forma también hemos movido todo nuestro negocio de consumer and, and business. Eh, el negocio pues, eh, ha sido al, al usuario final, al creativo, al independiente, eh, que puede perfectamente suscribirse eh, con nuestras, a nuestras nuestras licencias al uso de nuestras licencias directamente a través de la web. En hace en 2012 estábamos hablando de no más de 200 millones de, de dólares a nivel global y cuando nos venimos a 2018 pues están superando varios billones de, de dólares en, en facturación. Bueno, es, es, es la leche. O sea, yo conozco mucho el mundo de fotos y demás eh, Nacho lo sabe porque me chica tiene un estudio de fotos y claro ahora es todo licencias y, sí. y, y joder, es que choca y entre otras cosas también porque ahora es muy fácil fácil decir ahora es todo suscripción eh, lo compramos todos ahora correcto. pero en 2008 2011 yo creo que pocos de aquí hubiéramos pensado que, que, que todo iba a ser suscripciones a día de hoy y más pues estamos hablando de, de software complejos correcto y correcto hay yo creo que es un, un paso que fue un paso básico necesario de hecho Adobe fue la primera gran compañía con un histórico en software inventado y en venta y en una transacción muy tradicional de, de software llevarlo directamente a la nube a partir de ahí otras grandes compañías han seguido su modelo y lo han sido de, de forma exitosa pero también lo que nos ha permitido es eh, poner a disposición de absolutamente cualquier individuo de, de nuestro planeta eh, el software para que de una forma eh, relativamente asequible en, en costes pues pueda tener acceso y al final pueda contar una historia eh, a través del uso de, de las tecnologías de adobe Chapo, Chapo os un ratito con, con Nacho, también para que le conozcáis. Eh, seguramente, todos los que seáis mundo e-commerce, os tiene que darse una Interactive 4. Yo, cuando hablo con, con gente del mundo, más gente todo el mundo os conoce, os tienen como referencia. Pero bueno, para la gente de la audiencia que nos conozca, cuéntanos un poco tu historia, que también mola, eh, hasta llegar a Interactive, y, y qué es Interactive, cómo habéis crecido lo, y cómo estáis ahora. Bueno, pues eh, Interactive, como bien sabes, y nos hemos rozado ya durante muchos años, eh, desde hace ya 10. El año que viene hacemos 10 años ya. Eh, nace como fruto un poco de Juan y a Juan Alcantara mi socio y, y yo que salimos de otra compañía que nos dedicábamos a hacer de todo. hacíamos eh, Principalmente hacíamos evento, eventos y explotación de, de patrocinios y también teníamos una pata digital muy, muy importante y tocamos Magento pues ya hace 10 pues, años y pico. Y nos encantó la tecnología y decidimos eh, pues, montar una, una empresa que se dedicara solamente a servicios profesionales relacionados con, con e-commerce y basados principalmente en esta plataforma Open Source que nos enamoró. Hicimos proyectillos en aquella época pues como, pues como Truco, no sé si te acuerdas de aquella marca, eh, como el Ganso también, y que nos permitió ponernos un poquito a, a la vanguardia de un poco de esta tecnología aquí en España. Conjuntamente con otros amigos que, de otras agencias también aquí en Madrid, te acuerdas de Hidral y. y, y bueno, también empezaron aquellos eh, chicos de Valencia que son amigos nuestros también como los, los Honestic y, y demás. Y empezamos a darle caña a esto el Magento aquí, aquí en España cogiendo, empezando a coger clientes importantes. ¿no? Eh, pues bueno, llevamos ya. Vamos, ya Llevamos ya cinco oficinas diferentes, hemos pasado por diferentes etapas, clientes y, y sobre todo relaciones y ahora mismo estamos en un momento en el cual eh, pues tenemos una oficina muy potente en Barcelona que nos ha permitido afianzar eh, los servicios y, y relaciones que tenemos allí. Eh, y Estamos saliendo ahora mismo a otro, otro punto en, en, en Zaragoza y bueno, como todos conocéis la, la, la oficina que tenemos aquí en Las Rozas en Madrid donde estamos el gran, el gran grueso sobre todo de producción y desarrollo. Eh, actualmente estamos todo basándolo en un, en un nuevo producto eh, empaquetado, vitaminado de e-commerce de, de e basado en Magento que, de, que nosotros llamamos Optimo donde lo que hacemos es eh, hacer implantaciones con un producto mínimo viable, muy rápidas, con muy bajo riesgo y eh, haciéndole entender al cliente en un periodo anterior de, de análisis un poco cuáles son las diferencias entre lo que ellos quieren y lo que tiene nuestro producto. Entonces, somos, siempre hemos tenido en nuestro, en nuestro sector un problema de indefinición de proyecto en las etapas, etapas tempranas, ¿no? que hace que al final, cuando haces la entrega o cuando se llega a una etapa de, de delivery haya mucha fricción porque la expectativa es muy diferente. ¿no? Tú sabes muy bien que en un proyecto de comercio electrónico es eh, en, en una misma compañía, en dos países diferentes no tiene nada que ver, ¿no? Cómo gestionar la mercancía, cómo gestionar los clientes, eh, cómo gestionar las adquisiciones, todo completamente diferente. Aunque vendan el mismo producto, incluso se llamen de la misma manera, ¿no? Todo, eh, incluso la propia cultura en diferentes países hacen que, el, que, que el, propio, el propio comercio electrónico, el propio proyecto de tienda online sea completamente diferente. Para nosotros esa fase inicial es muy importante. Ahora ya nos hemos armado muy bien para poder minimizar los riesgos que conlleva la definición del proyecto en estas etapas iniciales y lo que hacemos es que luego eh, soltamos un poco lo que, como aquel dice, soltamos la manta ¿no? y se, se desenrolla y podemos empezar a, a, a trabajar de una manera un poco más estable y haciendo entregas más progresivas y que se adaptan un poco más a la expectativa de, de, del cliente. Y la verdad es que nos va muy bien. Eh, hemos ampliado mucho nuestros servicios en, en B2B. Eh, creemos que el B2B eh, para nosotros es un, es un mercado muy potente y, y fundamental. Tenemos clientes eh, gordos en, en B2B. Y nada, principalmente eh, buscamos un cambio en los últimos seis meses, estamos incorporando perfiles eh, para internacional un poco más, internacionalizar un poco más la, la compañía. No con, acuérdate con aquella compra que hicimos de la, de la compañía en Nueva York, sino lo estamos haciendo de una manera un poco más desde dentro hacia afuera, no cogiendo algo de fuera para, para traerlo hacia adentro y para poder captar más, más cliente internacional y lo, y lo estamos consiguiendo. Ya estamos con algún cliente suizo, con algún cliente inglés, eh, desarrollando aquí en, eh, en España y dando servicios profesionales a, a otros países eh, pues mucho más armados ¿no? en, en este sentido. Y principalmente, pues, Estamos muy contentos de la nueva incorporación de, de Adobe al, al, a, nuestra, a nuestra familia. ¿no? Y creemos que, que el apoyo de Adobe, en este caso con la compra de Magento, a nosotros nos ha venido espectacularmente bien. Creemos que incluso Magento se está profesionalizando a otros niveles que anteriormente no no, no no, no les permitía, pues porque, aparte de no tener el músculo que tiene ahora mismo eh, Magento con la incorporación de Adobe, eh, a, a nivel estructural nosotros hemos notado muchísimos cambios, ¿no? No sé si tú sabes, a, mí, a nosotros nos han llamado como si fuésemos Magento aquí en España, ¿no? Y durante mucho tiempo no hemos tenido ni Country Manager ni hemos tenido eh, personal dedicado por parte de Magento para dar soporte. De, de eso os quería preguntar antes de, de hablar de, de mi Magento, es, eh, es a los dos, cada uno es de su lado. Eh, por un lado, para, para vosotros Nacho Interactive, ¿cómo es? A vosotros al final sois una agencia que ha crecido a ser muy grande basándose en, en, en un software open source como es Magento y con el apoyo de Magento. Eh, ¿Cómo se consigue? No? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer o, o qué habéis recibido de, de Magento y dónde lo habéis visto todo el valor para poder llegar hasta ahí? Porque la apuesta inicial, es muy, eh, desde un punto de vista objetivo, es muy compleja. no es decir, oye, aquí hay un software que es, eh, es open source, de una compañía pues que en su día tampoco se conocía tanto, ¿qué valor le visteis? cómo ha sido todo ese camino que apoyo ha haber recibido y cómo se puede crear un negocio de, de este tipo, ¿no? Una, un negocio de consultoría sobre un producto open source. Y luego a ti, Julián, te preguntaré al revés, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué os, os apoya? Lo haré luego la pregunta, pero eh, eh, ¿cómo os habéis apoyado hasta ahora en las agencias? Porque sí que es verdad, por ejemplo, que en España se conoce mucho más gente yo creo que en gran medida gracias al trabajo pues, que habéis hecho, Interactive 4, stick Hidral y 200 agencias no, no, no, no, no tantas, pero no tanto. For You que habéis hecho cosas muy bien y que, bueno, habéis creado eventos, habéis hecho un montón de cosas Empezamos por ti, Nacho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo coges Magento en su día? ¿Qué te dio y qué te, cómo se ha apoyado en todo este camino? Mira, me hace mucha ilusión que me hagas esta pregunta porque además he escrito un artículo hace 10 eh, días sobre ello que nos, me publican en, en, en, un, en un nuevo formato que ha sacado la, la asociación que se llama Magecine Y yo no tengo nada más que dar gracias a Magento. O sea, en, más que nada porque llevo dando de comer a mis hijos desde que nacieron gracias a esta tecnología. Y yo descubrí el open source un poco de manera tardía, para mí tardía, porque el open source es un movimiento que, que, que lleva mucho más, mucho, más, mucho más de los 12-13 años que yo lo conozco ¿no? y de repente eh, me enamoré de ello, o sea me enamoré totalmente y, y, y me enamoré viendo la posibilidad de poder modificar un producto troncal eh, adaptándolo a tus clientes, a las necesidades que tienen tus clientes, y además con la posibilidad de compartir con un tercero o con terceros eh, todas esas modificaciones para que puedan ser incluso adaptadas a otros clientes y que el propio producto se vaya mejorando, ¿no? De una manera abierta. Eh, me, yo me enamoré de ello. Yo, nosotros fuimos a un evento en, en, en Ibiza que era el Magento Developers Paradise y yo encontré allí mentes brillantes mentes que tenían las mismas inquietudes que nosotros, ¿no? que, que, que tenían un producto con el cual se podían hacer transacciones, que juntaban un cliente con un catálogo, con una forma de pago, con una forma de envío de una manera estándar para poder generar transacciones y todo lo que conllevaba detrás, hasta que el producto o el servicio se, de, se daba pero, o que el producto llegaba a casa. ¿no? Y todos tenían las mismas inquietudes y, y en, un, en, un es, en un espacio y en un entorno que además favorecía muchísimo el, el networking, más que nada porque la cerveza era completamente incluida en el precio, Sabes sí, Y Ibiza es un buen sitio. Ayuda, ayuda, ayuda mucho. Y, y la verdad es que ahora, de, de, de esos eventos, to, ahora mismo tengo compañeros pues, que son CEOs de compañía como, como, como yo, o gente que está dentro de Adobe porque ha ido cambiando un poco su rol dentro de la compañía, hasta ser, por ejemplo, el director de ingeniería de, de, de, de Adobe, como Max, ¿no? que lo veremos también en el mismo agento. Entonces... Nosotros decidimos ir a más eventos de Magento porque nosotros teníamos sed de ese conocimiento, de poder seguir relacionándonos con, ese, con, con esas mentes brillantes que estaban desarrollando o aportando a un producto open source eh, día a día para poderlo mejorar entre todos. Eh, todo esto culminó, acuérdate, con la primera edición de Magento que yo creo que en cuanto a lineup, a, a, a perfiles de personas que estaban eh, extranjeras eh, eh, hablando en una primera edición, yo Estaba creo que nos ha vuelto a, a repetir, ¿no? Desde pues desde Vinay Cup, a, pasando por, por Ben Marks que ¿Sí? ni siquiera trabajaba en Magento o Seri Road que tampoco trabajaba en, en, en Adobe Magento, trabajan en diferentes empresas o, o tuvimos la posibilidad incluso de hablar con con cuatro de los cinco creadores iniciales de Magento que mm. estuvieron en el evento, ¿no? O sea, para nosotros fue, pues imagínate, de, de, de tener a toda esa gente en un mismo sitio compartiendo con el resto de la comunidad española y hablando eh, sobre comercio electrónico y sobre Magento en un mismo sitio durante un día, ¿qué te puedo decir, no?, para nosotros Magento significa muchas cosas, ¿eh? no solamente el, el, el nombre del producto o el nombre de la comunidad o el nombre de la empresa que anteriormente pues, soportaba el software. Luego ahora con la, Magento ha pasado por diferentes etapas ¿no? y un poco contestando tu pregunta cuál ha sido un poco la aportación, la trabajo con agencias y, y Adobe y demás, la primera vez que Magento ha sido comprada por una empresa de software ha sido ahora. Anteriormente ha sido comprada por otro tipo de iniciativas, ¿vale? Porque eBay no era una empresa de software. O era una ni empresa per, de e-commerce. Ni, ah. per, ni Permira era una empresa de, de, de, de software. Que per Permira era un fondo, además. Bueno, un fondo, ¿no? Sí. Eh, de repente ha llegado Adobe, una empresa de software y ha comprado un software y lo ha incorporado a su, a su, a su familia de productos, ¿no? Entonces. Yo, para nosotros es muy buena noticia. Siempre ha habido un poco de... O sea, en el, el año pasado hubo un poco como de, de incertidumbre en el mercado, pero la gran noticia es que una empresa de software ha comprado un software, ha comprado una empresa de software. Y además, no solo la, el, el software, sino toda la filosofía que hay alrededor, toda la comunidad, y toda la, la forma de trabajar open source que adoptó Magento hace dos años, que nosotros nos subimos a la ola. Eh. Sí. Acuérdate que… Si... Bueno, por ejemplo, Oscar Recio lo tenés, ha sido máximo contribuidor de Magento unas cuantas veces. Junto, junto con Adrián también ah. hemos tenido más de 12 desarrolladores en el top 50, hemos sido número uno mundial eh, en el 2017… De, contribuyendo, de, a contribuyendo a Magento una empresa una empresa española viendo todas las, las compañías que hay a nivel mundial con, con, con empresas de 500, 600 eh, desarrolladores en, en, en Asia entonces para nosotros que Adobe esté ahí ha sido la mejor noticia que hemos podido tener desde que Adobe ha entrado. Hemos empezado a ver cómo se han incorporado recursos que nos están acompañando, no solamente en los nuevos cambios que está introduciendo Magento en el mercado, a nivel de pues toda la parte de cloud, toda la parte de order management, toda la parte de formación que necesitamos tomar para todos estos nuevos servicios y sobre todo los componentes que está metiendo Adobe, sino que nos están acompañando también en la venta. Nunca hemos tenido eh, una, una, eh, vamos a decir, un apoyo directo de recursos aquí en, en, en España para poder tratar con clientes. Todo eso lo hacíamos, pues te puedo contar nuestros compañeros, nosotros éramos la primera línea de, de, de venta a un sobre y se nos exigía al mismo nivel que Inglaterra, Alemania o Holanda, que son países muchísimo más maduros que nosotros a nivel de comercio y hemos sufrido nosotros. Han tenido que entender un poco cuál es el mercado español, han entendido que tienen que meter recursos para que ese mercado eh, florezca, porque no nos, no, no, no nos engañemos, España a nivel a e-commerce nivel e es una de las potencias eh, eh, mundiales. Tenemos marcas que venden internacionalmente. Sí, somos una referencia a moda, por ejemplo, que es un pilar muy fuerte de, del e-commerce. Tenemos un mogollón de marcas interesantes. En fútbol, por ejemplo. O en, o en, o sea, los, nuestros equipos deportivos eh, son eh, punta de lanza de, de, del e-commerce internacional. Y toda la parte de travel... España es un país de travel sí. todas las nuestras eso te podrá contar un poco más Julián cómo está el negocio del travel en España a nivel internacional o sea nosotros manejamos en España se manejan cuentas muy muy gordas ¿no? entonces ahora con el apoyo de, de, de Adobe eh, y espero que, que todo el mundo que venga al evento lo, lo, lo vea que están todos invitados veáis un poco cómo es el empaque entre, entre Magento entre Adobe sobre todo y cómo, es, cómo el ecosistema aquí en España pues eh, eh, está cambiando está cambiando no. Vamos a ir profundizando en estas cosas. Quería preguntarte también, Julián, por este lado que hemos hablado de ecosistema, que es que ha sido, yo creo, una de las cosas más in, para mí más interesantes que, que ha hecho más gente hasta ahora. Eh, al final, Nacho, para que lo tengas en contexto, eh, todas las salas de las oficinas de Interactive 4 son otros partners de Magento debido a la relación que tenéis, ¿no? Está Incho creo, por ahí. Sí, Atwick, sí, claro. sí. Eso y y alguna, alguna salita también hay con algún nombre de algún desarrollador específico y tal. Sí, sí, eso está o sea, hay, hay una cosa. Yo cuando estuve en, en Las Vegas, en el evento este, en el Imagine, también o sea, se respiraba. Comunidad. Para mí, Magento, además de todo, ha sido una gran comunidad que aquí en España, por ejemplo, pues se ha llegado al mercado gracias a la comunidad. ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, vosotros ya lo habéis cogido el testigo, el testigo ahora, pero ¿cómo es vuestra visión de cómo ha sido el crecimiento de Magento gracias a la comunidad? ¿Y cómo ahora desde Adobe vais a cuidar o qué estáis haciendo con la comunidad? Pues, eh, a ver, desde Adobe, cuando llega Magento y empezamos todos a entender qué es lo que representa y empezamos a tener muchísimo más detalle, vemos que... Realmente hay una comunidad que nos gusta trasladar de más de 300.000 desarrolladores a nivel a nivel global y cuando vemos cómo aterriza en los distintos países, pero en la experiencia propia aquí en España, eh, la vimos, lo primero, con muchísimo respeto y admiración. Porque lo que han construido eh, un grupo de, de varias agencias eh, con un interés eh, común, eh, con una creencia, un sentimiento también de, de pertenencia y de generación de, de comunidad, es algo, es bárbaro. O sea, es un fan engagement eh, absoluto. Sí. Eh, y de verdad, que mi primer contacto que tuve eh, a nivel comunidad fue el año pasado en el, en el Mayento Live de, de Barcelona. Y bueno, salí encantado. ¿eh? Salí encantado. Como decimos, eh, alucinado, flipando. De verdad, porque es que se sentía, con todo el mundo que hablabas, eh, estaba encantado de poder haber seguido una trayectoria con, con, con, con Magento. Pero una trayectoria, de, además, muy, muy exitosa, donde ves grandísimas bueno, grandes grupos de personas, compañías, agencias, que han convertido el desarrollo en de Magento en su forma de vida y, además, de una forma exitosa, ayudando a otras empresas a ser pues cada vez más grandes a poder dar un beneficio a través de un negocio que es el, el negocio el negocio digital de e-commerce e entonces eh, respeto y admiración con lo cual eh pues vamos a respetar y vamos a seguir trabajando, colaborando y aprovechando esa punta de lanza de absolutamente todas las agencias que, que hay. Y por ello, pues recientemente incorporábamos un responsable de Alianzas y Canal para Mayento, para poder ayudar, para poder estar más próximos de, de, de, de estas agencias y bueno, con un objetivo de, de sumar y de poder ir trasladando también en todo momento, pues cómo se pueden beneficiar del resto de ecosistema de, de, de Adobe. También, no sé si tenéis los datos, por tener el, el contexto, eh, cuántos de las grandes marcas españolas o de marcas conocidas utilizaban Magento? Porque al menos durante muchos años, eh, pues mogollón de marcas en España, o sea, Magento era como un, como por de, defecto, no uh -huh. tengo una marca con determinado volumen de crecimiento. Eh, me iba a, a Mayento. ¿Tenéis datos de porcentaje de cuota de mercado o no sé si en transacciones, en porcentaje de tiendas o algo así? Yo el detalle, algún número que te puedo dar de alguna investigación que, que hemos realizado, pero hemos cuantificado más de 3.000 sites hechos en Mayento en España. Más de 3.000 sites. Y aquí sites desarrollados en open source y sites desarrollados en, en enterprise y son decenas con licencia enterprise donde están las, las grandes marcas pero inclusive en open source también grandísimas marcas que con grandes proyectos que son que son auténticas eh, referencias donde bueno pues eh, vamos conversando vamos viendo también cómo esas marcas eh, algunas de ellas pues van apostando por ir dando un salto de, de, de calidad o un salto en poder Contar con ciertas especificaciones o capacidades que hoy provee eh, mayento Enterprise y, y, bueno, moviéndose, moviéndose también eh, para poder evolucionar, sobre todo estar a la altura de los requerimientos que tiene el mercado, los clientes y poder ser lo suficientemente competitivos. Vale. Yo, y, te, yo tengo datos, tengo te, datos te, de chascarrillos internos ¿no? y, y sobre todo de las… Sabes que yo me paso de, de Mid Magento en Mid Magento y tiro porque me toca, por ahí, de, y, y siempre pues, eh, pues la gente de magento pues pone algunos slides ¿no? de, de cuota de mercado. Eh, aparentemente España es el sexto país eh, a nivel mundial en cuanto a tiendas eh, y la cuota de mercado a nivel general en, en Europa es de más del 24%. Es una, una pasada. Es una pasada. Es una, es una pasada. Pero además, lo, lo, lo más importante de esa cuota de mercado es que el ciclo de vida de las tiendas eh, desarrolladas en Magento es mucho más largo mm. que cualquier otra tecnología que tiene un porcentaje mayor. Claro. No hay... me quiero meter con ninguna otra. simplemente no, no, pero, pero, pero tiene lógica. Sí, tiene lógica porque, porque el nivel de inversión no. que hay que hacer inicialmente mm. para otro tipo de, de, de tecnologías es mucho menor y son negocios un poco más volátiles. Mm. O sea, Magento es un poco, está orientado a negocios un poco más establecidos con, con, con, con un entendimiento mucho mayor de cuáles son las lógicas de negocio necesarias para sacar y sacarle rentabilidad a, a, al e-commerce, está claro. Yo muchas veces he hecho análisis, lo hago, hago continuamente, ¿no? Oye, pues sabes, el número de sites, pues tienes más WooCommerce, tienes más Shopify, tienes más PrestaShop. Eh, lo que hay una realidad, y lo sabemos todos aquí, es joder, cuando montas un Magento, me refiero, yo no monto un Magento para, para vender dos euros, porque el coste que me supone de esfuerzo de, de desarrollo, o sea es una tecnología un poquito más compleja y que ya tienes que estar más maduro para integrarla. Entonces la gente que usa Magento es gente que vende y, y entonces, bueno, pues por eso comparar los números de, de sites es complicado porque tienes un mogollón de soluciones. O sea, yo tengo unos cuantos sites en, en WooCommerce que no, no venden nada, pero están ahí, ¿no? Entonces, cuando haces un análisis, son sites que cuentan, pero pero no venden. La gracia de lo que has dicho tú es 24% de cuota mercado en Europa, pero es que son sites que venden. Por lo tanto, la, la relevancia ya en el e-commerce, uh -huh. en este caso europeo, español y mundial, es muy fuerte. Correcto. Mira, de los, mil, de los principales mil retailers de, del mundo, eh, Magento está aproximadamente en 170 retailers eh, y el segundo competidor, o sea, y Magento como líder, mm. ¿eh? el segundo gran competidor por algo menos de, de la mitad. Ya, es una, un buen Entonces, número. Es un número que realmente expresa que, que Mayento tiene un liderazgo B2C, B2B, un liderazgo en un mundo eh, donde los merchants se están preocupando realmente por poder transformar cada una de las acciones comerciales que están haciendo y poder monetizar a través del canal digital, del canal de e-commerce. Y, y bueno, está hecho también para cualquier tipo de nivel de compañía. Lo estamos viendo con compañías más, más modestas, pero con grandes corporaciones. De hecho, yo creo que hace, hace poco eh, garner volvió a reconocer, ¿no? Tercer año consecutivo Correcto. Magento dentro de los líderes del cuadrante de e-commerce de e que bueno, que, tam que también mola, ¿no? Sí. Lo digo todo esto para el que no tenga 100% ubicado Magento al final es una solución open source pero está en el, en, en el top de soluciones de e-commerce de e para gente que ya, que ya tiene un cierto desarrollo. Es así. Me gustaría que tratáramos que ha salido un poco por encima, lo mismo porque es algo que ni siquiera yo tengo 100% claro ¿vale? Las diferencias entre el community y el enterprise. El community y la versión open Source, el Enterprise, las licencias que, tiene, que tenéis, bueno, que ahora tampoco tengo muy claro cómo las estáis vendiendo, cuáles son las diferencias y cuál es el modelo del, del enterprise para que la gente también lo pueda entender. Pues yo nosotros tenemos un approach muy, muy específico a la hora de explicar a nuestros clientes cuáles son las diferencias entre, entre cloud commerce. Eh, o, o que es un poco la, la, la parte de enterprise se llama se llama así eh, Magento Commerce y, y la parte de Magento Open Source. Eh. En Magento Open Source eh, todo el mundo lo conoce, es un es un, es un producto que, que lleva mucho tiempo en el mercado, ahora con la con la, con la segunda versión. Y ahora haremos un poco, si quieres, me gustaría que, que tuviéramos y tocáramos un poco la, la parte esta del el ciclo, el término del ciclo de vida de Magento 1, que es el que es el año que viene, ¿vale? Que es un tema muy importante que vamos a hablar en el mismo Magento y que todo el mundo tiene que, que, que entender un poco el fin del soporte de, de, de Magento, el, el Magento 1 el año que viene, y que y un poco el, cómo, cómo vamos a ayudar a todas las empresas a, a su paso a Magento 2 o a quedarse en Magento 1 de una manera un poco. Eh, eh, que que, que, te, que tengan un respaldo, pero la parte eh, en cuanto al, a la parte del licenciamiento y de open source, nosotros lo explicamos siempre de la misma manera. Eh, yo si sí tengo un, un negocio y baso mi negocio en un software y yo quiero tener un contrato con el fabricante del software. Quiero tenerlo, quiero tenerlo porque eso me garantiza una serie de servicios y seguridad que, que, que hace que, me, que mi negocio tenga una estabilidad y no una dependencia independientemente de la agencia o el partner que, que, que selecciones. Y eso es un poco lo que te permite principalmente el, el, el, el obtener la licencia. Que tiene más servicios, que tiene más funcionalidades adicionales, por supuesto que las tiene y sobre todo eh, hay una serie de funcionalidades eh, importantes como la parte del de, de, de, de nuevo gestor de contenidos. ¿vale? Sí, la parte B2B, si no recuerdo mal. La también parte del B2B dar... también está, está integrada dentro de, de las funcionalidades que trae Enterprise. Eh, y luego hay sobre todo una serie de licencias y, eh, y eh, funcionalidades adicionales con respecto a Business Intelligence, tiene una capa de eh, cacheo internacional con un CDN uh -huh. con Fastly. Ah, tiene... Aparte, de Business Intelligence, habéis comprado, ¿no? Hace dos, uno o dos años. RJ ah, Metrics. RJ metrics es un es producto magento. Sí, sí, claro, es muy potente. Por eh, eso. Para poder eh, obtener diferentes eh, datos de diferentes sources y al final hacer tus propios dashboards eh, eh, de BI. Eh, para mí... Eh, principalmente esto es lo más importante ¿no? y aparte el asesoramiento y el onboarding que te hace Magento cuando eh, obtienes una licencia de, de Magento Commerce. Con la incorporación del cloud más todavía porque te ofrece un, un stack completo de solución incluida el, el, el hosting dentro de la licencia vale. que tiene una serie de... de para todos aquellos... Voy, voy a decir una cosa que a lo mejor no te gusta, Julián, y es... Magento Cloud lo que ha conseguido es sopificar un poco Magento, uh -huh. ¿vale? ¿Por qué? Porque todas aquellas empresas que no se quieren encargar de la parte de hosting infraestructura, uh -huh. ¿vale? Que no, tienen, que no son empresas de tecnología, que pueden tener un apoyo interno de, de, de, de tecnología uh -huh. pues, con sus departamentos, pero… La parte de, de, de hosting infraestructura siempre ha sido un poco de dolor, cabeza. Siempre hay dolor. que contar sí. con agencias muy específicas de Magento que no son las típicas del mercado de hosting. Mm. No por, no por eh, eh, menospreciar otro tipo de agencias o de, o de empresas que se dedican a hacer eh, hospedaje eh, en internet o de, en, en la nube pública o privada no, o por la, pre Las características de, de Magento hacen que tenga unas necesidades específicas línea, de cacheo, de La línea de es muy fina. Entre mm. la capa de sistemas y la capa de aplicaciones es claro. muy fina. Entonces Magento ha sacado algo que que verdaderamente te quita eh, claro. te, te quita ese dolor de cabeza ¿no? y viene incluido un poco en, en la licencia. Tiene un stack donde pues, incluye pues, una serie de herramientas para los que son más tecnológicos que tampoco nos tenemos que meter ahí pues, como New Relic, Fastly eh, vale. y una serie de, de, de componentes que te permiten analizar eh, vale. el, el, el código y, y hacer que a nivel de performance el, el proyecto tenga una garantía. ¿no? Ahí, si, si me permites básicamente es dar continuidad a la estrategia que tiene Adobe de llevar todos sus componentes a la, la cloud, cloud y dar un servicio tecnológico a, a sus clientes con un determinado componente donde eh, negocio pueda directamente controlar eh, la aplicación y, y bueno, la compañía que finalmente eh, decide apostar por este tipo de software pues ponga foco en, en su negocio. Eh, si fabrica zapatos, fabrica zapatos, pero no tiene por qué estar manteniendo un stack tecnológico complejo. A mí me encanta, yo yo reconozco en entry level, soy muy fan de Shopify, siempre recomiendo a alguien que entra a, a mundo e-commerce oye, si no tienes dinero, métete un Shopify por olvídate el negocio y según crezcas, el poder crecer pero olvidándote también de esta parte tan tecnológica que no todo el mundo uh -huh. tiene un equipo... Que Correcto. Dice, bueno, eh, a ver, nosotros desarrollamos un software aquí en Bresys, un software tecnológico, e intentamos abstraernos de la capa sí. de, de abajo porque no tenemos esos perfiles. Es que es muy normal no tener perfiles de, de infraestructura. Entonces, a día de hoy, ya, te, ya podemos pillar un magento en, Correcto. en cloud. Correcto. Ah, así es. ¿Y ¿Tenéis ya marcas de referencia que lo estén utilizando como, o algún caso así interesante? Sí. Eh, bueno, quizás puedas comentar alguno... Aquí, aquí en España eh, pues, eh, se acaba de incorporar eh, una marca muy importante de perfumes. Correcto. ¿vale? Muy, muy, muy, muy importante de perfumes. Eh, a nivel de cloud, eh, nosotros sí tenemos de, más clientes, eh, clientes de educación. Clientes. Algún nombre que puedas dar, puedes decir nombres, eh. Si tienes alguno que te sientas orgulloso, dilo. Yo es que soy muy fan de decir ejemplos sobre todo, si son marcas no, no tanto, pero que molan. A mí me mira, para… a mí hay uno que me, me encanta. Vale, me, me, me encanta porque yo creo que es el cliente de los clientes de e-commerce por referencia. Yo creo que el, que el que tiene el negocio más interesante para mí es aquel que le vende al que más vende, que es el que le vende las cajas al que más vende. Vale. Ese sí que vende cajas. ¿eh? Pues nosotros tenemos eh, la suerte de estar desarrollando actualmente el e-commerce el, vale. el e B2B para el, que le, para el que le provee de cajas al que más vende del mundo mundial, que empieza por A. Venga, ¿Eh? ahí se queda. Ese, ese, ese está en, en, en, en Mariento Cloud vale. y, y es un proyecto muy interesante porque es un proyecto además de B2B donde. El resto de e-commerce, a nosotros nos encanta porque complementa un poco el ecosistema, que es un poco de lo que, de lo, lo que nos encanta. no, uh -huh. lo, lo, lo que nos gusta de Magento es pues, toda la parte de servicios adicionales que tiene Magento, que tú sabes perfectamente uh -huh. cómo venimos los dos de tener relación, ¿no? de, de complementar eh, servicios de e-commerce pues, sí. con, con, con un componente que te permite hacer relación de productos o mejor búsqueda. pues Este proyecto en particular lo que hace es vender cajas y hace, vende las cajas a e-commerce, donde tú puedes personalizar la caja, personalizar el, eh, incluso la posibilidad de las tintas que hacen el, el encintado o incluso el, el mullido que pones dentro para que esté el burbujeo y todo lo que, lo que complementa un poco el packaging, se dedican a hacer packaging para e-commerce y le vende cajas al que más vende. A mí ese bueno. es el, el proyecto que más me gusta. Tengo ganas de, de Encima que que como hablamos mucho de b 2 últimamente, me viene, me viene bien un ejemplo también de, en este área. Pero es, es importante aquí eh, resaltar que la tendencia de absolutamente todos los nuevos clientes eh, enterprise eh, que, que están yendo a, a, a Magento Commerce están yendo a, a, a la nube directamente. A Cloud. Sí, vale. ¿Y cómo se integra Magento Cloud dentro de Marketing Cloud? Eh, Son dos cloud distintas están integrados como cómo... claro. eh, Magento eh, llega y lo que hemos generado es eh, pues una nueva familia que llamamos eh, Adobe Commerce Cloud vale. y Adobe Commerce Cloud está dentro de Digital Experience vale. y integrado con lo que denominamos nuestro Adobe Experience Platform. Al final, tecnológicamente, pues hay un conjunto de, de APIs y de microservicios que lo que van a permitir es, de una forma totalmente integrada, poder llevar los datos de una aplicación a otra, manteniendo máxima integridad y permitiéndonos hacer actividades en, en tiempo real, pues que de forma automática ante una acción en e-commerce, e pues la herramienta de Analytics pueda lanzar un trigger y ese trigger finalmente eh, genere una comunicación a través de nuestra herramienta de, de Marketing eh, Automation. O de forma totalmente integrada con nuestra herramienta de, de personalización y de mejora de, de CRO, Adobe Target, pues eh, que sea la, esta última capa o esta última milla de, de presentación, con el objetivo de dar el mejor producto o el mejor eh, servicio que se quiera contratar en base a una serie de recomendaciones, utilizando el propio motor de inteligencia artificial de Adobe, que es Adobe Sensei. Y esto ya está a nivel de plataforma Todo integrado. E integrado. Y, ¿Y Marketo ya lo tenéis integrado en, o está integrándose? De igual forma, Marketo forma parte de toda la familia de Adobe Experience Cloud. Está dentro de la nube que llamamos Adobe Marketing Cloud. Uh -huh. Para nosotros Adobe Experience Cloud es la nube que, que comporta o que tiene Analytics Cloud, Marketing Cloud, E-Commerce Cloud y Advertising Cloud, toda uh -huh. la parte de, de publicidad y de, de programática. Y en Marketing Cloud es donde encajamos o donde entra Marketo y también también de igual forma integrándose con nuestra plataforma con el objetivo de, de poder consumir los recursos, consumir los, los datos de una forma integrada pues para que esta última milla de experiencia sea en el contexto y en el momento adecuado tiene toda la lógica porque al final no pues el, el, un, un gran retailer va a necesitar todas estas herramientas o sea, que están integradas está está genial y ahí eh, yo creo que la, la esto esta temática es la excusa perfecta para que todo el mundo venga al Magento claro, este año vale ver cómo, cómo Magento y Adobe se han se han incorporado y se han eh, se han fusionado en servicios no y vamos a ver de primera uh -huh. mano pues e incluso alguna demo funcionando de de, de de este tipo de iniciativas no yo creo que que para, no solamente para, la, para, para los merchants, sino también para toda la gente del sector, que creo que es muy interesante ver cómo, cómo dos empresas que dan servicios diferentes, al final se... se... Pero yo creo que además es una relación eh, eh, que, que, que es que eh, yo creo que se ha, se ha juntado el, muy el hambre. Es Exacto. El hambre con la gana de comer, ¿no? O sea, uno que hace con transacciones y otro que está gestionando eh, eh, tráfico, pues al final Va, uno perfecto. hace realidad el, el, el, el negocio del otro, ¿no? Y, y la relación es muy natural, como, como tú bien dices. Ar Magento se incorpora a Adobe o Adobe incorpora a Magento porque mmm, ve la necesidad también de, de contar dentro de su stack eh, tecnológico y de soluciones una herramienta de e-commerce que permita al final acabar cada una de esas experiencias que estamos generando en una experiencia eh, shoppable, una experiencia sí, que ejecute, que monetice y que genere transacciones para la organización. Entonces, Ahí eh, teníamos claro que debíamos de incorporar eh, una nuevo, un nuevo componente y, bueno, pues Mallento por filosofía de trabajo de, de compañía y, y también eh, haciendo aquí mención a cómo Mayento ha trabajado y toda la aproximación que ha tenido en Open Source, que pues ahí Adobe, como os podéis imaginar, seguirá respetando y seguirá trabajando y seguirá una línea paralela, como hace con alguno de, de sus productos. No nos olvidemos. Para nosotros eh, el Open Source está, además, dentro de nuestro ADN, lo cual no, no generaba ningún tipo de, de fricción. Entonces, por un lado, por filosofía de compañía, por otro lado, por ser una compañía líder y por contar a nivel de cuota de mercado y de grandes clientes, lo cual nos permitía poder llevar el resto de portfolio de, de productos a estos, a estos clientes que utilizaban Magento y no todos tenían por qué estar utilizando el resto de componentes de Adobe. Y sobre todo por contar con la comunidad líder, con una comunidad, como decía antes, de más de 300.000 desarrolladores. El, el, el, el, un poco la, la dicotomía de, de, de mercado, yo también, un poco analizando internamente con, con, con mis socios, cuando, cuando, cuando se hizo la adquisición, dice: estos tipos de Adobe que van muy al, al single license, o sea, al, al tema de venta de licencias en la nube, de todo el tema de recurrente, pequeñito, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui. Y luego todo este tipo de servicios empresariales grandes, de gran compañía súper. que, que en, en, ahora mismo la, la filosofía está cambiando, ¿no? Pero también era un poco como muy aspiracional, ¿no? Sí. Todos nos, acordamos, nos acordamos cuando Adobe eh, compró Omnitour, ¿no? Que es la, es la parte de analítica, ¿no? Que las o sea, licencias eran como. como, como y ahora está todo, todo cambiando mucho, ¿no? Y claro, había un segmento en el medio que, que a lo mejor Adobe no, no, no, no tenía en el radar, no sí. que, se, que se le estaba escapando. Pues yo creo que ahora con la incorporación de Magento, ese segmento intermedio lo tienen cubierto. Sí. Pero incluso para hacer un, una, un upsell y relacionarlo con productos muy enterprise, sí. incluso al revés, no para también socializar ciertos temas que son muy, muy difíciles de ejecutar con, con, con productos mucho más, eh, vamos a llamar, caros, ya uh -huh. está, es que es así, sí, sí, sí. ¿sabes? Que complementaban toda aqu todos aquellos servicios de, de, de adquisición de, de Adobe con una tecnología mucho más socializada, con una comunidad de atrás y con un, y con un ecosistema como es Magento. ¿no? Entonces, le ha, le ha metido también ahí en el medio. Y hoy, un poco después de, de lo que ha pasado en el en el Imagine y viendo en Imagine, que es el, el evento que se hace en Las Vegas, que es un poco el evento de referencia de todos los años, viendo cómo, cómo todos los mensajes van a que, para Magento, el mid-market sigue siendo eh, fundamental. estratégico. Sí. Estratégico. Fundamental. Eh, ahora vamos, voy a hacer una batería de, de preguntas rápidas. Eh, primero vamos a tratar un tema y una Perfecto. batería de preguntas rápidas donde van algunas como estas, que van a ser las dudas que cuando sucedió la compra, pues mucha gente planteaba, ¿no? Porque me gustaría resolverlas. Pero antes. Eh, quería cerrar dos melones, uno que has abierto, que es el ciclo de vida Magento 1, porque esto es una de las cosas que ha preocupado a mucha gente y yo, por ejemplo, nosotros tenemos muchos clientes todavía, muchos en Magento 2, pero muchos en Magento 1 y algunos que no tienen muy claro qué, qué tienen que hacer. Cuéntanos cuándo se acaba el soporte, ¿Cómo, cómo pasas a Magento 2, cuándo tiene sentido, lo que decías, ¿va a haber vida más allá de esto? Pero yo creo que esto es un... con la cantidad de base de gente instalada en España, que sigue habiendo bastante Magento 1.9x, ¿qué pasa con toda esta gente? Yo voy a, voy a centrarme mucho... En, en, en el tema cliente, ¿vale? O sea, no quiero hablar de tecnología porque yo creo que uno de las de los problemas principales que, que yo le veo... Yo creo que el gran punto débil que tiene Magento es que tenemos que transformar Magento en una plataforma de desarrolladores, en una plataforma de merchants y de negocio. Y eso es lo que yo quiero abogar y ser punta de lanza en, en esa iniciativa dentro de la comunidad. ¿no? Dejarnos de hablar de eh, frameworks, de, de, de, de LES, de knockouts y de, y de leches y empezar a, a hablar verdaderamente de transacciones y de funcionalidades que tiene Magento que, que, que lleva teniendo Magento durante hace muchísimos años y que está evolucionando de una manera muy eh, exponencial con la, con la parte de la comunidad, como por ejemplo el tema del multialmacén, cosas que se pueden hacer que antes no se pueden hacer, el, el, el tema multipaís, multimoneda, toda la parte de gestión de, de promociones y toda la parte de gestión de, de impuestos que lleva teniendo Magento desde el principio y que ahora de repente llega Shopify y dice tres o cuatro cosas, lo, se venden bien y parecen que es la, la, la, la mega plataforma. la bueno, gente lleva teniendo eso desde hace muchísimo tiempo. ¿vale? Entonces, Quiero centrarme mucho en el Merchant, ¿no? Y el Merchant lo que tiene que entender es que Magento 1 es una plataforma que salió hace 10 años y esto es como los vehículos, como los coches. O sea, la propia tecnología sobre lo cual se monta Magento 1 tiene un tiempo de vida, tiene un ciclo de vida. Que ya acaba. sobre ya Exacto, ya acaba. Tú puedes seguir funcionando con ese coche, pero que quieres tener un coche clásico para darte una vuelta un fin de semana o tener un coche preparado para correr un rally y llegar primero. O sea, nos, es, la carrera del e-commerce es una carrera que o, está, o estás ahí... O, porque mucho, muchos detalles marcan la diferencia para que tu negocio eh, tenga éxito. Entonces, hay que cambiar de tecnología y hay que dar el salto a Magento 2 por un tema de seguridad, principalmente, ¿vale? porque se acaba el soporte. En junio del, del 2020 se acaba el soporte. Ya no hay más soporte. No hay más soporte del fabricante del software. Puede que haya otra demora, puede hacer que a lo mejor haya equipos que sigan teniendo pues, por volumen de negocio, licencias, eh, un poco eh, legado de Magento 1, la última versión y que se les siga dando. Por supuesto que va a haber, pero eso no, no, no, tú no puedes mantener, ni, ni siquiera para las agencias, nosotros no podemos mantener dos versiones del software. Yeah. Es imposible, pero incluso... En Magento 2, nosotros no podemos dar soporte de Magento 2.1 o Magento 2.2. Nosotros tenemos que ya empezar a trabajar con Magento 2.3, 2.3 y 2.4 y, y todo lo que venga. O sea, siendo pragmáticos, el que tenga un Magento 1 ¿Sí? tiene que ir plantándose en los próximos como muchos. O sea, el próximo año, dos años va a tener que emigrar sí o sí porque lo que se, sobre lo que se basa Magento 1 es una versión sí. de PHP no, que, que, que, que, tiene, que, que tiene lógica o que, sea no es... no quiero hablar mucho de tecnología sí, o sea te, tenemos que cambiar sí. eh. son movimientos naturales claro. son movimientos naturales y... y ahí es donde vuelve a aparecer el nuevo concepto cloud y donde sí. si sí. el software lo tienes un entorno cloud y un entorno sostenido te, te, te evitas estos problemas eh, es, este tipo de situaciones ya, ya no se dan o sea, pero sí. es que esto se daba por la idiosincrasia que había en claro. su momento entonces es más que entendible comprensible y ahora estamos aquí también para ayudar a todos nuestros clientes en esta transición conjuntamente con las agencias. Es importante entender, por ejemplo, que todos aquellos magentos que se llevan, porque magentos hay... Eh, ma ¿Cuál es una de las principales eh, eh, bazas y, y, y assets que tiene Magento para lo cual la gente lo, lo selecciona? Y es su capacidad de adaptación y su capacidad de, de, de ser flexible para adaptarse a las lógicas de negocio de, de cada uno de los clientes. ¿no? Entonces esta, toda esta gente que tiene Magento 1 que ha ido transformando su Magento y ha ido incorporándole diferencias para poder. Se terminan convirtiendo en, en pequeños monstruitos ¿no? sí. que son muy complicados de no gestionar. Se manejar, que no se pueden gestionar. También la falta de conocimiento de ciertos perfiles que han ido haciendo esas modificaciones ¿no? de una manera muy ortodoxa, digámoslo pues también hace que sean, sean, sean proyectos complejos de transformar en Magento 2. Porque en Magento 2 no hay un botón que tú le des y te transforme el proyecto de Magento 1 a Magento 2, es un proyecto completamente nuevo. Sí. ¿vale? Entonces, a nivel de expectativa, nos tenemos que poner en un punto en el cual podamos sostener en el, en el negocio a corto plazo con una nueva tecnología, porque además tienes que tener una curva de aprendizaje a la hora de gestionar también tu e con un, con un, con un back-end o con un back-office que está completamente renovado, que te permite hacer muchísimas más cosas, simplificar muchos clics a la hora de encontrar y buscar y seleccionar las transacciones, tus productos, modificarlos y demás. Y luego además hay otra serie de componentes que se han ido generando e incorporando a Magento 2 que en Magento 1 han quedado completamente obsoletos y no se pueden ni utilizar. Entonces, sobre todo tener una expectativa real de lo que se necesita, de lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado en el Magento 2. Hacerlo muy aséptico, hacer un plan de incorporación de un producto mínimo viable que te permita mantener el negocio, incluso darle una vuelta de tuerca e ir incorporando esas diferencias poco a poco. ¿Vale? Lo que no puede ser tampoco es que tenemos que empezar a planificar desde ya pero que no llegue en mayo a lo españolito y todo el mundo quiera venga. cambiar porque al mes que, siguiente que, que se, no se, sea... se, se, se cierra la ventanilla del soporte. Que no sea como el GDPR, venga, vamos a hacer el trabajo un poquito antes. Exacto. Yo creo que queda, queda claro. Eh, ahora voy a hacer las preguntas, una serie de preguntas rápidas, si queréis, para no comer mucho tiempo. Y quiero que lleguemos luego al final cinco minutos mínimo a que, que vamos a ver en Mid Magento este año. Fenómeno. Había preguntas que habéis sacado ya vosotros y que decía mucha gente, oye, con Magento se acaba el Mid Market. Con la compra de, de Adobe. Y, y, y esto yo mismo, cuando hubo la compra, me entraba el TAN. ¡Ah! ¿Cómo lo veis? La respuesta es no. Trasladaba antes que para nosotros eh, eh, mi market eh, small-medium business, sigue siendo estratégico, importantísimo. Además, entramos en ese segmento de lleno. Eh, hay otra adquisición, que es la de Marketo, donde también nos proporciona una gran base instalada en el mundo de, de small-medium business. Y bueno, seguiremos estando ahí, dando soporte a esas compañías que, además, acompañándoles desde el principio, conseguiremos que se hagan muy grandes. Pues ya sabemos. Entonces, no. Estamos ahí apostando, seguimos apostando más fuerte por el mid-market. Otra pregunta similar es, oye, con la compra de Adobe se va el open source. Y aquí sé que, es, que aparte ha habido muchas voces vuestras porque es un Sin responsable de open source y demás. Pero también, por desmentir esto, ¿cuál es vuestra apuesta aquí? Open source está dentro del ADN de, de Adobe. Eh, como sabéis, eh, la lengua franca del documento digital es PDF. Adobe hace ya tiempo que donó a la comunidad el motor de PDF y sobre ello construye un, una solución Enterprise que es eh, Adobe eh, Acrobat. Acrobat. Vale. Entonces sabemos de qué va esto, sabemos qué es lo que hay que hacer con los entornos de comunidad, sabemos qué es lo que hay que hacer con el entorno open source y en el open source en Mayento está y seguirá estando ahí. Perfecto. Desde el punto de vista de, de agencia, ¿notáis el, este apoyo a la comunidad open source desde Adobe? Yo creo que desde que hace dos años se cambiaron los hackathons por Contribution Days. Sí. Eh, el propio nombre del evento lo, lo, lo dice todo, ¿no? Eh, Fíjate, la primera vez que se habló de, de hablar a, los, a, a la gente de nombrar dentro del pipeline de, de, del producto, cuando se hace una nueva release, uh -huh. que se diga qué personas han hecho contribuciones, en qué partes del código, es una de las cosas que ya se habló en el primer mismo agento en una cena. Uh -huh. Hablábamos de, oye, ¿por qué no a la gente que hace contribuciones, que hace mejoras, que hace parches de seguridad, por qué no se les nombra en el propio pipeline, siendo un, en, un, en, el, en el propio release, ¿no? en, el, en el, la release note? Porque eso además a la gente le gusta, Hola. ¿no? Es un poco de meritocracia, ¿no? De... de, de... Y oye... ¿Cómo Magento ha sido capaz de empaquetar todo eso y hacer generar puntos, generar rankings, dar beneficios, eh, no, beneficios no económicos, sino beneficios un poco, una serie de, de beneficios a la hora de recibir formación gratis, de, de poder acceder a una serie de cursos eh, de una manera eh, eh, preferencial, de poder tener soporte eh, de, de ciertos perfiles dentro de Magento, de, de que incluso se nos dé un, un premio eh, delante de todo el mundo en un evento como el como, como, como el Imagine, que es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Correcto. Ese reconocimiento, e, e incluso a nivel de listado de partners, aquellos que hacemos contribuciones, tenemos un sello especial. Vale. Tenemos un sello especial que nos distingue del resto, y nos distingue del resto... Oye, porque también dedicamos tiempo de nuestra compañía a poder hacer que este producto sea mejor. Es una relación simbiótica. Eh, exacto, bien, exacto. Y lo ha reconocido Magento y, ha, y, y para nosotros es fundamental. ¿no? Entonces yo creo que la relación con el open source, con, la, con, con el tema de contribuciones, con, con cómo los partners están apoyando este tipo de iniciativas, yo creo que hace que el ecosistema sea cada vez mucho más sano. Otra pregunta tenía aquí apuntada, que la hacía, eh, eh, por poner en contexto, justo cuando la, la adquisición, Andone, en esta que hicimos nosotros, de, de, mm. de, de 40 profesionales de e-commerce, con sus dudas, decía, me parece bien el movimiento, pero tengo dudas sobre los costes o peajes que pueda suponer el uso de la plataforma. ¿no? Uno de los miedos que entra en su día es, bien Adobe, ¿esto me va a resultar más caro? ¿Me resulta igual de precio? O... ¿Cómo cambian los costes con, con Adobe? Pues, eh, los costes no hay no, no vemos ningún tipo de complejidad tanto en compañía eh, small, medium como, como en gran compañía entonces no, no requiere eh, unos costes extras o no se ha visto que para, para nada no es no, no, no va a ser ningún diferencial ni ningún punto que va bueno. a ser negativo si estamos entrando en un nuevo modelo de negocio o estamos llevándonos la plataforma al entorno cloud el entorno cloud está recibiendo un servicio uh -huh. también de ese mantenimiento de plataforma uh -huh. cuando tú haces tu, tu TCO de que me cuesta mantener in house eh, todo el stack tecnológico versus llevármelo a la nube uh -huh. que, y esté mantenido por Mayento eh, más el uso del software, eh, los TCOs son mucho más económicos. Y pregunta y, y por, por desconocimiento, ¿en vuestro modelo cloud es un coste de pago mensual o va incluido, o, o hay aparte un, un porcentaje de, de las ventas? ¿En, en, qué, en, qué, ¿En qué variable se basa el modelo? En nuestro caso es una suscripción anual uh -huh. y, y bueno en, con un porcentaje de venta del de, de merchant y el, el average order value. Vale. Ah, vale, genial. Pero no, no es un porcentaje de lo que comercializamos, es decir, no nos hacemos eh, nuestro P&L o, o nuestro revenue no crece porque tú estás vendiendo muchísimo más. Vale. No, y no nos llevamos un porcentaje que al final lo que estás realizando en ese tipo de modelos es mermar directamente el, el beneficio de la compañía. Tu retorno de inversión con Magento es muchísimo mayor que con otras soluciones que te están cobrando un, un porcentaje. Perfecto. También he subido una a Ronald Bardet que a él le parecía que era el fin de los players independientes y que más gente ahora buscaba competir con los, con los proveedores top. ¿no? Eh, eh, con independencia que os mantengáis en el mid market y demás, también veis que, que ahora desde Adobe, con toda la oferta, podéis competir pues, contra los, por las soluciones de IBM y demás, que eran las, como las top de e-commerce. Bueno, os trasladaba antes, dentro de los mil principales retailers, Adobe tiene un posicionamiento de líder en cuanto al número de referencias, con lo cual de por ya sí ya, ya competía. Ahora, eh, Adobe le da mucho más músculo, sin duda alguna, pero porque no nuestra estrategia posicionar solamente eh, el motor de e-commerce de e y de dar una herramienta transaccional, No queremos dar una plataforma que sea capaz de generar experiencias y que esa plataforma capaz de generar experiencias pueda ayudar en todo el journey, desde la adquisición, a la compra, a la mejora de conversión, al mantenimiento futuro y luego pues una, una recompra o una boca así claro. en, en el cliente. hay todo, todo integrado. No, yo quería además eh, hablando de los grandes, eh, las grandes plataformas como, como, como otros las denominan, yo creo que ya se han... Yo creo que ya ha habido otros, eh, otras empresas que se encargan de encajar los softwares en diferentes cuadrantes de, de, de nombrar a, a Magento en el sitio en el que tiene que estar. Yo creo que la, diferen, la gran diferencia, bajo mi punto de vista, eh, viendo ya la experiencia que tenemos, la diferencia entre Magento y el resto de, de plataformas yo creo que son los propios servicios profesionales que hay alrededor que hacen que una plataforma sea más profesional o no. O sea, no es lo mismo que una empresa contrate una gran consultora para instalar un, un, una, un, un producto o servicio eh, licenciado de un tercero, sea de la marca que sea, que se encargue a otro tipo de agencias o, o de otro tipo nivel es, es, esa misma implantación, uh -huh. ¿no? para nosotros Magento está al mismo nivel que cualquier otro tipo de plataforma. Todo depende de la agencia o empresa que se encargue de dar todos los servicios necesarios para poder implantar ese software de manera correcta. Y para poder hacerlo de manera correcta hay que hacer una serie de tareas que no todas las empresas están preparadas para poder hacerlas o el coste de la inversión que requiere en ese tipo de tareas, esas empresas todavía no están preparadas para poder afrontarlas. Entonces, la madurez de la propia plataforma también depende un poco de cuál es el ecosistema profesional que implanta que no esa, eh, eh, ese tipo de plataformas. Y también te digo, muchas de las grandes consultoras han quedado en el camino de Magento porque sus propios perfiles no han sido capaces yeah. de adoptarlo, ¿Por porque la curva de aprendizaje al principio es, es grande. Pero además, el, el, el, el, el, la gran variedad de empresas que hay alrededor no ha dejado... O sea, no les ha dado un, un, un, un espacio competitivo como para poder hacer el modelo estable en cuanto económicamente para ellas. ¿eh? O sea, yo creo que hay aquí un tema psicológico y para mí sí que hay una cosa clara y es que con Adobe, por ejemplo, se gana el hecho de, de resolver la típica duda. Soy una empresa grande, voy a contratar un Mayento, pues a lo mejor antes no he tomado la decisión porque en consejo de dirección me decían ¿y esto de quién es? ¿De qué gran proveedor es? ¿No? ¿Es de una empresita? Es que eso pensó Podría ocurrir, eh, correcto. Ahora mismo al menos tiene el respaldo de decir, oye, está, está adobe. Bueno, uh -huh. pues, como poco, el, el, lo que digo yo, esa decisión para preservar mi puesto, que es no voy a contratar algo que si luego falla me pueden echar por ello, ya está resuelto. Porque, oye, mmm, si compras un gran proveedor, ya la culpa no es tuya, pues puede haber sido de otros. Yo creo que eso se resuelve. Para acabar, oye, mi Magento, este año, 28 de octubre, Teatro Goya, eh, toda la info está en meet-magento.es, ¿verdad? La eso web. Es. ¿Pero qué viene? Cuéntanos qué, qué bueno, vamos a esperar. Este año venimos, además, muy potentes en cuanto a contenido. Viene nada más y nada menos que Jason Busley a dar la quinos la de apertura, conjuntamente con Julián, para para podernos explicar. Nunca ha venido el, el número uno de Magento, nunca ha venido a España a, a, a dar una charla en, en un evento como el nuestro. Lo, ya se dio el año pasado, Vinieron vino tantamente el CEO como estuvo Jason también y Marlabel, eh, que ya no esté. ahora mismo, la, el número uno es, es Jason, eh, en, en el Magento Live, pero en en un mismo agente con un evento de la comunidad, es la primera vez que aquí en España tenemos a la, la primera cabeza, el estrella, número uno, ¿no? Sí, sí, además, me pone los pelos de punta, ¿no? Y el poder un poco, además es una persona muy, muy cercana, yo creo que además vamos a poder entablar conversaciones con él a todos los niveles y, y, e incluso yo creo que él nos va a dar un poco de luz entre todo lo nuevo que viene, porque además estratégicamente el evento está situado en un punto en el cual van a haber algunas cositas nuevas por ahí, ¿vale? Yo creo que estamos también a punto de sacar cosas nuevas por ahí. ¿eh? Yo te, me, a nosotros que tocamos repositorio de cosas futuras… Se, se, ven, se ven, se ven. Se ven cosas. <risas> Tenemos una… Sabéis que todos los años somos eh, muy fuertes en, en sponsors de, de, de, del ecosistema. Este año viene muy fuerte también, eh, por supuesto, eh, Adobe Magento. Eh, viene Akeneo. Akeneo, sabéis que complementa muy bien la oferta de… de de gestión de catálogo y nos apoya muchísimo en el evento. Vamos a dar un workshop con ellos el, el, el primer día. Luego, todos nuestros amigos de las formas de pago, vamos a hacer con ellos, en, en vez de, de que cada uno cuente su cosa de manera individual, vamos a hacer una mesa redonda muy chula donde vamos a hablar también de, PS, de, PS, de que, PSD2. Que, que toca. Que, que toca. ¿no? Es, un, es un tema muy, muy, muy caliente ahora mismo. El tema del search es fundamental. Nosotros creemos que. que, que uno, uno de los puntos eh, claves donde Magento ha invertido mucho es en la parte de Elasticsearch, hmm. eh, dentro de, de su propio producto, pero creemos que también hay otras empresas que. Bueno, yo, yo aquí, al menos abogo por Defender estoy, es que las quiero mucho. No, no, para yo también mí, abogo. Por, mí... a, yo, yo, yo lo que creo es que además esa una cosa es la tecnología Ajá. y luego es cómo haces que esa tecnología aprenda Ajá, a dar está. resultados correctos. Yo creo que hay empresas clave en el mercado que todos conocemos, como Empathy, como Doofinder, como Clevu, que nos apoyan este año en el, en, el, en el evento y vamos a hacer una mesa de search donde vamos a hurgar ahí un poco cómo está el mercado también, ¿no? Y sobre todo vamos a, vamos a contar con una mesa también redonda de merchants de primer nivel, que ya, de la semana que viene seremos pues capaces de dar, de dar bueno, algunos pa, pa nombres. Bueno, para cuando publiquemos esto, que va a ser como dos semanas, desde que ha ya estará. O sea, que ir a la web, ir a la web. Ya estará y, y vamos a hablar de todo esto que hemos hablado hoy, qué pasa con Magento 2, qué pasa con Magento 1, el paso a Magento 2, qué pasa con el Open Source, cómo se, cómo se encaja Adobe dentro de la solución de, de, de servicios que, que propone Magento, cómo, se, cómo es cómo ese, ese ADN interno de, de Adobe se ha metido dentro de Magento y ofrece una serie de, de complementos adicionales que hace que puedas gestionar adquisición y sobre todo elevar la conversión de tu, de, de tu negocio. Y bueno, luego hay otra serie de, de, de amigos y, y, y sobre todo de empresas alrededor del e-commerce que nos acompañan también que, que estarán presentes eh, aportando Mira, su granito viene de el Tito Elena. Jordi no viene el Tito Jordi por supuesto claro. viene el Tito Jordi a hablarnos de, de, de SEO eh, a ver un, uno, su gran clase magistral de, de este año quería hablar un poco de Amazon pero le hemos tranquilizado un poco y le hemos dicho oye que le está tope con su guiar de, de Amazon exacto vamos a, oye, vamos, a, vamos a vamos a hablar un poco de, de SEO que además yo creo que a la, es, una, es un contenido que a la gente le le, le encanta y sobre todo lo que vamos a hacer es que el evento sea muy participativo como todos los años ¿no? donde todo el mundo pues pueda de alguna manera a través de la aplicación móvil generar sus preguntas o, o valorar a los, a los ponentes sabéis que todos los años la calidad del evento en cuanto a producción eh, intentamos darle una, buena. una vuelta de tuerca eh, y que todos pasemos un día estupendo eh, con muy buenas conversaciones alrededor de, de, de nuestros negocios eh, sacándole apunta algunas a algunos problemillas que tengamos con algún proveedor que podamos eh, pues, cambiar algún servicio, eh, cambiar alguna a, a, alguna necesidad, ver alguna cosa, alguna oportunidad nueva que haya como todos los años y sobre todo pues que, que el mundo vea que, pues, que esta tecnología pues, eh, que funciona, que genera negocio y que sobre todo que el ecosistema está súper es sano. Yo hoy tengo a Monse de Fotografía y Comics en casa, que está pre preparando su charla de Mimagento. Por Mi Magento, supuesto, Que va por a supuesto. hablar de, de fotografías. Un contenido muy chulo que estamos preparando nuevo, que se estrena en Mimagento. Y, Julián, vais a presentar vosotros algo, algo que podamos prever que vaya a pasar por parte de Adobe en el Mimagento? O hay que pues esperar, mira, sí? eh, a ver, yo para, Además, para mí, Mimagentos será un auténtico privilegio. Es la primera vez que me voy a. a a estar o a dirigir directamente a toda la comunidad. Entonces eh, me encantará poder. Puesta de largo. Correcto, me, me encantará poder compartir con ellos pues parte de, de los detalles que tenemos con el, el objetivo de, de enriquecer eh, el evento, con el objetivo de trasladar cuál es la puesta eh, de Adobe hacia, hacia Mayento y, y en mucho detalle, eh, intentando además eh, quitar o olvidarnos o dejar de lado cualquier tipo de, de, de inquietudes eh, a, a alguna de las preguntas que, que, que me has hecho tú no directamente pues que son que quede, quede como a nivel anecdótico y, y a nivel y a nivel adobe lo que sí tenemos es que también una semana antes eh, Contaremos con un gran evento en Ámsterdam, en con, con Magento Live, que fue el que se realizó aquí en, aquí en Barcelona, con lo cual eh, vamos a venir con muchas novedades, Cargados, cargadísimos exacto. de novedades. Eh, teniendo aquí a, a, a Jason, pues os podéis imaginar, eh, será el que pueda darnos todo lujo de detalles claro. sobre toda esta apuesta y hacia dónde estamos claro, yendo. Y aquí lo, lo más positivo es eh, que todo el equipo, vamos, mi equipo, estará también eh, en, en el evento, eh, con lo cual podremos ir conversando sobre cualquier tipo de, de, de duda o cualquier tipo de, de, bueno, de mejora o de, o de inquietud que, que pueda que pueda haber sobre nuevos proyectos, nuevas iniciativas, y encantadísimos de ayudar absolutamente a cualquiera de los merchants y a cualquiera de las agencias. Importante, los merchants vienen todos... Gratis. gratis, o sea, no, no, nosotros sí. abrimos la convocatoria a todos aquellos que tienen tienda online eh, a venir al evento de manera completamente gratuita, a pasar un día con nosotros eh, eh, desde por la mañana hasta por la tarde-noche, eh, con acceso a todas las ponencias, al Marketplace, a… Exacto, de, de, de, comida, bebida, está todo incluido. Registro en la página web, los que seáis merchants, entréis en la página web mid-magento.es, ahí tendréis una, una opción en el menú, ¿verdad? De, sí, de merchants. Merchant gratis. Ponéis ahí vuestros datos y, y os confiarán. mandamos un voucher. Exacto. Vale, o sea que los que tengáis un e-commerce, un retail, un que seáis merchants, que vendáis cosas, ¿vale? No os preocupéis iros a la web y conseguir vuestra, vuestra entrada gratis. Y para los que no. Eh, tenemos un cuponcillo de descuento, ¿verdad? Para Claro, que tenga que claro que entrada. Sí. Para que todo el mundo venga a verte a ti también al evento, que, estará, que estarás allí, que para aquellos que no conozcan eh, físicamente a Corti, pues también tiene piernas. Eh, y tengo ¿no? una perilla, Seré el, el, el friki de la perilla este por ahí con micrófono, me tendréis ahí. ¿El cupón es en digital? En digital. Vale, que eres un 20, habíamos dicho. Habíamos dicho de un 20%. Venga, un 20%. ¿sí? 20%. Yo estoy aquí negociando, mirando al Nacho, a ver si hasta, hasta <ríe> dónde llegan los ojos. Pero vamos, básicamente, yo para mí, desde eh, de un punto de vista desde mi lado, este año es uno de los años que hay que ir al mismo Magento, porque si tienes un Magento, eh, por ejemplo si tienes un uno y pico, es el momento de, de, de que te vas a enterar cómo y cuándo tienes que emigrar a, a, a Magento 2 eh, si tienes Magento 2 vas a ver el roadmap de futuro y si no tienes Magento pues ahora es el momento en el que podemos entender muy bien cómo se sitúa Magento dentro de Adobe y con eso cómo la oferta de Adobe en mundo e-commerce uh -huh. se sitúa frente al resto. A mí no me parece muy interesante a cualquiera persona del mundo e-commerce que este año hay que ir a entender cómo se queda al final, cómo se queda el paquetito de Adobe con Magento para entender si te puede venir bien a futuro en un proyecto, te puede venir bien ahora o oh, cómo está el, el entorno. Yo creo que seas magento, ¿no? Este año hay que ir. Es el gracias. evento de referencia en España, no, no, no nos olvidemos. Claro. Muy bien. Así que nada, eh, repetimos, 28 de, de octubre, Teatro Goya, Madrid, página web meet, con meet.es-magento.es en las notas del podcast pondré enlace y nos vemos todos ahí. Eh, Julián, eh, Nacho, muchísimas gracias por compartir todo esto y con nosotros y con la audiencia y nos vemos en el magento. Gracias. gracias a ti. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado de, de esta entrevista, de, de este ratito que hemos pasado con Julián Cañadas de Adobe e Ignacio Riesco de Interactive 4 y que nos veamos en el próximo mismo Bueno, muchas gracias a estos dos cracks por dedicarnos su valioso tiempo y también abrir un poquito la trastienda de lo que pasa detrás de esta adquisición que tanto ha impactado en el mundo del e-commerce. O también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa. Si te ha gustado, por favor, regálanos un like o una bonita review desde el reproductor de podcast que estés utilizando. A mí al menos es lo que, que me recompensa un poquito este esfuerzo y este cariño que le pongo a grabar estos episodios. Y también recuerda que tienen las notas del podcast y nuestra newsletter en nuestra página web en punto digital. También, recuerda, tenemos un desde Fotografía y Comercio una guía gratuita para que vendas más en redes sociales y la puedes conseguir a través de la URL en punto .digital barra Instagram. En punto .digital barra Instagram. Acabo el episodio ya deseándote la mejor de las semanas y me despido con esta frase de Seth Godin que dice así. La razón por la que parece que todos tus clientes se preocupan únicamente por el precio es que no les has dado ninguna otra cosa por la que preocuparles.